Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues nada, ya aquí revisando una, una solerita, una preparación de la solera de un sótano y pues nada, como siempre, pues quiero aprovechar para poder eh, contaros eh, cómo se, las partes de la solera, todo lo que no se ve cuando ya se echa el hormigón y bueno, pues alguna otra cosita más que, que creo que puede ser interesante en esta obra, una obra súper chula de, de la arquitecta Ana Pascual, que, que es una pedazo de arquitecta y que, que me está encantando estar trabajando aquí y, y que tiene muchos detallitos muy chulos y quiero aprovechar pues para los que ya se van viendo poder contaroslos Así que nada, como pues siempre, le vamos a dar la vuelta a la cámara y os voy a contar cositas. Bien, como os decía, lo que he venido a hacer hoy aquí es... ¡Hombre, Ana! ¿Qué tal? <ríe> Buenos días, estoy en obra, nos vemos luego. ¿eh? <ríe> Eh, lo, que, lo que he venido a revisar es que ya han preparado la, el armado de la solera Y está preparado pues todas las partes Y quiero darle un vistazo antes de que de que vierta Entonces, hormigón. Entonces, pues aprovechando que está todo al desnudo, pues creo que es una buenísima oportunidad para que os pueda enseñar las partes de las que está que la solera. Así que vamos allá. En primer lugar, lo primero que tenemos que de little de gravas. La capa de zahorras compactadas, luego una capa de gravas que va a hacer el drenaje de la, de la solera. Y, y sobre este drenaje se colocará esta lámina de polietileno que vemos, en este caso, que levanta por los bordes para evitar que, lo, que, que la humedad pues, también eh, se, se meta por ahí. Y además también el hormigón pues, lo rematamos contra ese plástico de manera que ya se queda todo bastante cerrado. Luego además también, como estamos, como veis es un sótano completamente cerrado, ¿vale? Entonces, pues claro, aparte de que tengamos que hacerle... Eh, sí, ya sé que faltan los separadores, ahora lo comento, no te preocupes. <ríe> es que está Ana comentándome aquí en directo también. Eh, me, me perdí el hilo. Eh, ah, sí, aparte, como, como veis que estamos en un sótano cerrado, completamente de hormigón, entonces, claro, necesitamos hacer que, los, que el hormigón eh, pueda moverse, pueda dilatar, pueda retraer, pueda tener los movimientos psicotérmicos que, que tiene que tener. Entonces, claro, aparte de hacerle los cortes que se le harán en el hormigón antes de, durante el, la fase de, de ejecución, en el fratasado y todo eso, pues además también en el perímetro pues se ha colocado estas, estas bandas ¿vale? de poliestireno extrusionado, que son unas bandas, bueno, el típico corcho de bolitas, que es compresible, ¿vale? De manera que el hormigón... Cuando vaya a estar... Aparte, aquí lo han hecho súper bien porque está pegado. Lo han, lo han pegado con Sica Flex para que no se mueva durante el hormigonado y nada. Entonces, eh, cuando el hormigón tenga que, que moverse, porque se moverá, pues tendrá aquí un tope. De todas maneras, este, este corcho, eh, una vez vertido el hormigón y con el primer endurecimiento, yo lo que hago es que lo, lo, lo, lo quemo, lo elimino. ¿vale? ¿Por qué? Porque a pesar de que es un elemento que es compresible, pero tiene cierta limitación, al final no, no es compresible completamente. Entonces puede ser que el hormigón quiera dilatar más y llegue a este punto en el que ya no, puede, ya, ya no puede seguir apretando el corcho. Entonces es conveniente retirarlo por completo y entonces nos quedará todo este hueco, estos dos centímetros de espacio vacío para que el corcho pues, pueda moverse perfectamente. ¿Vale? Eso sería la primera parte. Ah, luego os cuento esto porque es un... Un invento, pero primero quiero contaros otras partes de aquí dentro. Bien, eh, claro, al ser una solera, necesitamos tener ya preparados todos los eh, todo el saneamiento. de Bueno, lo primero, antes que antes que el saneamiento, como decía Ana, en esta parte lo que lo que falta son también los, los tacos separadores. ¿vale? Esta va a ser una solera de 15 centímetros. Eh, entonces, en una solera de 15 centímetros, lo suyo es que el armado esté siempre en el tercio superior del espesor de la solera. ¿vale? sobre los 5, 4, 5 centímetros de la parte de arriba. ¿Por qué? Porque este armado, la función que tiene no es una función resistente, es una función de retracción, de, de limitar la retracción del hormigón. Y por lo tanto, claro, si tenemos el hormigón, si tenemos el armado en la parte de abajo, eh, la, la parte que va a sufrir la retracción es la parte de arriba y por lo tanto no estaría coartando esa retracción. Por lo tanto, a todo este armado le falta, eh, le falta poner los separadores para que garantice una altura de colocación de unos eh, 10 centímetros de separación aproximadamente. Eh, ahora, entre nosotros, pues la verdad es que es muy difícil que te lleguen a colocar bien los separadores. ¿Por qué? Pues porque cuando le ponen los separadores, eh, cuando están trabajando, van pisando lo que en realidad tendrían que trabajar sobre unos tablones, pero, eh, pero vamos, es que es complicadísimo. Por lo menos yo no sé si a vosotros pasa, pero a mí me resulta complicadísimo eh, conseguir que realmente coloquen el, el mallazo a la altura que, que se debe. Por lo tanto, ¿qué pasa? Pues que al final colocan los separadores y cuando ven que se les queda un poco gacho, cogen un gancho, lo levantan, es una solución que no termina de gustarme, pero, pero, pero al final es que no sé, no, no sé cómo, cómo hacer para que se coloque bien. Bueno, sí que lo sé, lo que pasa es que eh, al final siempre te, te, te resulta difícil que lo ejecuten, porque lo suyo es colocar unas celosías de 10 centímetros en este sentido, separadas pues, un metro y medio o algo así, de manera que entre celosía y celosía coloques un tablón, por ahí puedes ir pisando, no se no echafaría se en absoluto el, el mallazo y pueden ir hormigrando allá para acá de allá para acá hasta llegar a la escalera. De manera que tú, según vas yendo hacia atrás, vas quitando los tablones. O las, o las planchas de poliestireno extruido, que, o, o que también lo he visto muchas veces, que como pesa menos es más cómodo de ir moviéndolo, se pueden pisar también y no hay ningún problema. Pero bueno, es una pelea. La verdad es que las soleras son, son una pelea que no... No, no, no, no tengo todavía clara la solución de cómo hacer para que estén perfectas como a mí me gusta, como tengo descrito por ejemplo en el artículo que, que tengo en el blog, luego lo dejaré enlazado aquí en, el, en los comentarios, eh, tengo un, un artículo explicando perfectamente todo el tema de las soleras. Bien, una vez comentaba ya todo el tema del armado, como os decía, que también tiene que tener sus solapes y tal, y los calzos separadores y todo eso, pues eh, claro, eh, tenemos que coger todo el saneamiento que tenemos en el, en el sótano y tenemos que llevarlo hasta, hasta las zonas donde luego se va a bombear al exterior. Entonces claro, todos los eh, tubos de bombeo, todos los tubos de saneamiento los tenemos ya metidos por debajo de la solera y todos estos tubos se llevan hasta esta zona, que esta zona va a ser una arqueta, entonces el hormigón. Va a llegar hasta aquí, esto me va a hacer de encofrado del hormigón, de manera que aquí se me va a quedar un agujero y en ese agujero es donde se van a recoger aquí dentro, que ya están, está tapado, hasta debajo, se van a recoger todos los conductos de saneamiento eh, de manera que viertan esta arqueta y de esta arqueta pues, ya se llevarán al exterior, tanto en esta arqueta como en aquella de allá, que también va a ser otra zona de aguas y, y luego pues, ya está previsto dentro del proyecto para que se vayan cada uno a su sitio y lo podamos sacar al exterior. Como veis tenemos una altura y hay, habrá que, que bombear y hay que, en fin, es un poquito eso, eso, eso sería otro tema, ¿vale? Luego también tenemos el arranque de la escalera, que sería este elemento de aquí, ¿vale? El arranque de la escalera ya está preparado, eh, pinchado en, la, en su cimentación, aquí abajo está la cimentación del arranque de la escalera y está previsto con todos los, los hierros y tal, de manera que una vez esté hormigonado, este dado de hormigón se hormigonará junto con toda la, con, junto con toda la losa. ¿Vale? Hay veces que también se hormigona junto con la solera y luego se hace el tacón y tal, pero la verdad es que yo prefiero también que, tal como lo han hecho, que se encofre la escalera y luego junto con toda la losa de la escalera se haga todo de una, de una sola vez, se quede embebido dentro de, la, dentro de la solera. Vale, en cuanto es la solera, eh, prácticamente creo que no me quedaría mucho más por comentar. Pero sí que hay un detallito que me gustaría enseñaros, que es los tubos estos que veis que están, en, eh, están enterados. Ah, bueno, mira, sí. El, el tema del, del drenaje. Mira, ese tubo es un tubo de drenaje que le da la vuelta a todo el, a todo el sótano, de manera que eh, cuando... Aquí, aquí es que va a ser un patio, pero en el trasdos de este muro... Eh, por aquí detrás va todo ese tubo de drenaje, por encima se ha rellenado también con gravas, eh, se ha rellenado con gestil y todo eso, de manera que toda el agua que escurriera por el muro, eh, por las tierras, por toda esa parte, en lugar de chocar contra el muro, se sí, iría contra el drenaje. Entonces, detrás de aquellos muros que sí que están enterrados, que no son un patio como es este caso, detrás eh, se ha colocado una imprimación, luego se ha colocado una lámina eh, bituminosa, se ha colocado una, una lámina drenante, la típica huevera, el de no dren de toda la vida, y un geotextil en el exterior. De manera que las tierras se han colocado en esta zona, todo el agua que choca, que, que escurriera por estas tierras, en lugar de estar en contacto con el hormigón, lo que hacen es contactar con todos estos elementos, escurren hasta el pie del. del hasta el pie del, del muro y se van hasta este tubo de drenaje. Este tubo de drenaje que va enterrado en la grava, porque la grava también le hace drenaje, el geotextil está colocado para que los finos de la tierra que se puedan acumular encima no nos taponen nunca los, eh, los, las perforaciones del tubo de drenaje. Ahora os lo enseñaré. Entonces, a través de esto, se lleva hasta un pozo, bueno, hasta un, una fosa, que, que será donde se va a recoger todo. Aquí sí que podemos ver el tubo de drenaje. Lo veis aquí. A ver, no, sé, no se ve muy bien. Pero es ese tubo que va es que no se ve bien. Va un poquito ranurado, de manera que nos va recogiendo todas esas aguas. Vale, eso por un lado. Luego, eh, este tubo, como os decía, es que esta zona también se va a rellenar, también va a ser una solera, falta colocar el plástico, falta todavía colocar algunos elementos, pero... Como os digo que va a ser un patio, como veis, además va a ser un patio súper chulo porque va a quedar con, con hormigón visto, con un acabado de tablones que ya le enseñé en otro, en otro vídeo. Eh, pues eh, todo este, toda esta solera lo que va a hacer es recoger en una canal lineal y para hacer esta canal lineal lo que se ha hecho es una solución que he aprendido de, de, de Fernando Ródenas, que es un jefe de obra súper bueno de, de la empresa T 4 y lo que se ha hecho es que se ha preparado estos elementos, de manera que este tubo de PVC se ha recortado esta canaladura, se le coloca este poliestireno, de manera que cuando se vaya a hormigonar, lo que se hace es que se hormigona hasta aquí. Eh, una vez endurecido el hormigón, esto es muy sencillo de retirar, se puede quemar, se puede disolver, se puede lo que sea, se retira, entonces lo que nos queda en medio es una canal de este espesor, metido en el en el hormigón de manera que todas esas pendientes de, ay, ay se me había girado el teléfono perdón. de manera que todas las aguas que nos recoja esta zona de patio se van a recoger en esta canal que tenemos muchísima superficie recogida de, no se van a acumular jamás y se van a ir a la zona de el, el depósito este que de aquí ya saldrá al exterior Vale, pues nada, eh, más cosas, aquí tenemos otro arranque de escalera, aquí como veis el tubo este, el, el conducto este, me va a llevar toda el agua por aquí, ya se ha preparado el tubo de manera que cuando se hormigone, que se hormigonará contra esta zona de aquí, eh, se queda este corcho y cuando se quiten todas las maderas se elimina el corcho, entonces ya tenemos vacío el tubo para que eh, me vierta toda el agua que pueda recoger de la lluvia dentro del depósito que tengo previsto. Vale, luego tenemos aquí otro elemento, que bueno, pues es que esto van a ser unas jardineras que se van a colocar en el perímetro del, del patio. Eh, los hormigones vistos, como veis, pues como os decía, están chulísimos, lo que pasa es que hay que tener ciertas previsiones. Hay que tener previsión, por ejemplo, de dejar pasos eh, en el hormigón para luego no tener que cortarlos. Eh, hay que dejar también embebida ya la iluminación y los tubos de iluminación ya van por dentro y están previstos a la altura, a la altura necesaria para que podamos llevarlos a los a los cuadros eléctricos correspondientes. Entonces, pues nada, eh, creo que no me estoy dejando nada más. Y si me dejo algo más, pues bueno, me lo decís en los comentarios del vídeo y trataría de explicarlo en algún otro vídeo o de alguna otra manera. Así que nada, espero que os haya gustado. Eh que haya quedado claro cómo es la ejecución de la solera, aunque todavía le faltan algunos elementos, si no sé si me lo decís, y si no, pues bueno, pues sabéis que podéis eh, ver más contenidos míos en enricanario.com blog, en mi podcast enricanario.com podcast, podéis suscribiros a todos mis canales, a mis redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todo, y por ahí pues siempre voy compartiendo contenidos de construcción. Así que nada, eh, nos vemos en otro vídeo. Gracias, hasta luego.